Gmail. Gmail. Hola, soy José María Regalado de Inmersión Tic Academy. En este vídeo os voy a enseñar a sacar partido al gestor de correo electrónico de Google, Gmail. Mucha gente lo usará. Casi todo el mundo tiene una cuenta de Google. Pero es un gestor de correo electrónico muy potente que mucha gente no conoce toda su funcionalidad. En este vídeo vamos a aprender a crear etiquetas para categorizar nuestros correos electrónicos en vez de usar el antiguo concepto de carpetas. Y vamos a aprender a generar filtros automáticos para clasificar los correos electrónicos de entrada y ahorrarnos bastante trabajo. Empezamos el tutorial con una cuenta de Gmail prácticamente de cero, casi en blanco, y vamos a empezar a ver que de entrada nos divide la bandeja de entrada en estas categorías, en estas pestañas, social, promociones... A mí personalmente esta organización de pestañas no me gusta, no me aporta valor, aparte de que bueno los criterios de Google para definir el origen de cada correo yo no, los, no, no me han funcionado, entonces... Le doy aquí a configurar bandeja de entrada y simplemente eliminamos todas las categorías que nos ofrece, todas las pestañas, lo dejamos en principal y guardamos. Ya está. Ya de momento lo tenemos configurado a nuestro gusto con una sola bandeja de entrada y lo que vamos a ver son dos fórmulas para clasificar de manera automatizada o al menos para organizar la información eh, en nuestro Gmail. Vamos a la rueda nuevamente, vamos a configuración. En configuración vamos a ir, bueno, las opciones generales, le echáis un vistazo. Eh, ya haré más eh, tutoriales, si me lo pedís, eh, de, de la configuración de base a todos los niveles. E incluso de cómo incorporar, en, cómo gestionar otras cuentas de correo externas desde el propio Gmail que es un elemento muy interesante. Ahora vamos a ir a las etiquetas y aquí vemos todas las etiquetas al final es en la columna esta de la izquierda, nos indica la bandeja de entrada, los recibidos los destacados, enviados, etc. ¿vale? Pero si eh, me voy a etiquetas veo que todo esto lo puedo activar y desactivar, ¿vale? por ejemplo los destacados puedo ocultarlos y ya no aparecería. De momento voy a hacer que todos se muestren, ¿vale? ¿Veis? Ya automáticamente aparece papelera, no sé qué... Hay algunas etiquetas que nos permite mostrarla solo si hay correo sin leer. Esto es muy interesante. Por ejemplo, los borradores... Aquí nos estorba completamente para que quiero aquí una, una categoría borrador. Entonces eh, le voy a poner que lo muestre solo si hay sin leer. Entonces sí que me recuerda que tengo un borrador. Lo mismo con el spam... Eh, y con algunas otras etiquetas que luego vamos a ir viendo. Yo me voy a centrar en cómo crear nuevas etiquetas, ¿vale? La fórmula de organización, a diferencia de quien esté acostumbrado al tradicional Outlook de escritorio, o quien esté eh, acostumbrado al mail de, de Mac, o, o un gestor de correo tradicional, eh, las, los correos electrónicos se pueden organizar por carpetas. En Google, que es, está estandarizado en el resto de herramientas, ya lo hemos visto en, en otras como en Google Keep, podéis ver el, el vídeo en el canal. Tenéis la posibilidad de organizarlo por etiquetas que nos permite clasificar un mismo mensaje con diferentes etiquetas. Esto es muy interesante porque hay diferentes eh, contenidos que podemos desear que estén en diferentes sitios y no lo podemos tener en dos carpetas o estarían duplicados. Y esto no es lo que queremos, sino que nos tipifique el contenido en dos etiquetas diferentes. Entonces, nosotros vamos a crear una nueva, simplemente clicamos aquí en una etiqueta, y vamos a poner, eh, por ejemplo, inmersión TIC. Podemos anidar estas etiquetas, podemos hacer a crear una, una relación de unas con otras para hacer un árbol de, de etiquetas. Le damos a crear y vemos que ya tenemos nuestra etiqueta de inmersión TIC, aquí directamente podríamos modificarla eh, sobre la marcha de una forma muy sencilla, y veis que las nuevas etiquetas que creamos sí que podemos eh, elegir la opción de mostrar solo si hay correos sin leer, para que no nos esté apareciendo de forma permanente aquí en el lateral izquierdo, como vemos en la barra que ahora mismo está de de forma permanente. Vamos a crear otra nueva, por ejemplo, eh, vamos a hacer una anidada eh, y vamos a poner eh, configuraciones de mail. No tengo ni idea, es lo primero que se me ha ocurrido, ¿vale? Lo voy a anidar con inversión TIC y le voy a dar a crear, ¿vale? Por ejemplo, cada vez que eh, yo me paso el día probando nuevas herramientas, entonces te tienes que crear nuevas cuentas de usuario y contraseña que te mandan los mails de inicio, eh, tu usuario, tu contraseña, etcétera. Bueno, pues los voy a guardar todos en una misma carpeta. Sería esta. Como veis ya tengo aquí las dos, y aquí a la izquierda veo inmersión TIC y veis que aparece una flechita que antes no estaba, y es porque tengo una anidada, que sería esta. Bien, cualquiera de las etiquetas, una vez que paso el cursor por encima, se activa este sombreado y un desplegable. En este desplegable... Puedo hacer diferentes configuraciones que en vez de tener que ir a configuraciones generales, etiquetas, buscarla... Puedo directamente aquí tener este menú para eh, definir si quiero que se muestre directamente, que se muestre si hay eh, correo sin leer, ocultarla... Bueno, todas las opciones que tenía aquí en la configuración general de etiquetas. Y luego puedo, que es lo interesante, poner un color diferente. ¿Vale? Puedo ponerla naranja, por ejemplo... Y aquí nos define, bueno, nos, nos pide que decidamos si solo la etiqueta Inmersión TIC o también las que son sub subetiquetas. Yo solo en Inmersión TIC, ¿vale? Entonces, a partir de ahora aquí tenemos un cuadradito naranja. Entonces, ahora yo eh, en la bandeja de entrada, por ejemplo, este correo que es de José María, voy a decidir que lo quiero guardar o lo quiero tipificar en la etiqueta inversión TIC. Tengo dos opciones. Una una vez que está clicado, está esto activado, voy aquí a etiquetas, despliego y defino qué etiquetas quiero que tenga. En este caso voy a poner inmersión TIC, ¿vale? Y le doy a aplicar, no se os olvide, a aplicar. ¿Veis? Y ya en la bandeja de entrada directamente ya aparece la etiqueta de inmersión TIC. Es una forma muy visual de identificar estos contenidos. También tenemos otra opción y es arrastrar el correo a la etiqueta. ¿Qué pasa? Que en este caso desaparecería de la bandeja de entrada y solo localizaríamos este mail en, en la etiqueta. ¿Vale? Clicamos encima y veis que ya aparece este correo. ¿Qué pasa? Que con esto vamos limpiando la bandeja de entrada. Hay quien prefiere gestionar con todo el correo dentro de la bandeja de entrada y hay quien no. Esto es indiferente a cada cual que lo pueda hacer como le resulte más cómodo. Pero ahora vamos a ir a la otra opción que es la de los filtros. Esta es muy muy importante a la hora de automatizar procesos en nuestro gestor de correo electrónicos. Vamos aquí a la opción de filtros y direcciones bloqueadas. Lo que vamos a hacer es, ahora obviamente no hay nada nuevo así que vamos a crear un nuevo filtro. Podríamos importarlos de otra cuenta que tengamos creados. Y por ejemplo, yo le voy a decir que tenemos diferentes opciones: filtrar por D para asunto que contenga unas palabras determinadas el correo, que no contenga, eh, si contiene archivos adjuntos, no incluir chat, y luego ya configuraciones de que el, el correo pues tenga un tamaño mayor o menor eh, de determinado, eh, determinados megas, K o bytes. Bueno, nosotros vamos a crear un filtro donde le digamos que eh, todos los correos electrónicos que lleguen de jregalado punto es, le vamos a crear un filtro con estos criterios de búsqueda, podríamos hacer un filtro eh, complejo, es decir, jregalado y que en el para ponga novedades, por ejemplo, esto respondería a a las newsletters le vamos a dar a crear un filtro con estos criterios de búsqueda, ¿vale? Y ahora le tenemos que decir al, al gestor de contenidos qué queremos que ocurre, qué acción queremos que se desarrolle una vez que llega un correo electrónico que responda al filtro que hemos establecido en el paso anterior, ¿vale? Entonces, cuando se reciba un mensaje que coincida con esta consulta de búsqueda, vamos a omitir de recibidos y archivarlo directamente, marcarlo como leído, destacar o, y aquí se combina con lo que hemos visto antes, aplicar una etiqueta. Entonces vamos a aplicarle la etiqueta Inmersión TIC. A partir de ahora, si le damos a crear filtro, cada vez que nos llegue, veis, ya nos aparece aquí en el listado de filtros... Las coincidencias de origen de J regalado arroba Inmersión t, t, t, va a aplicarle la etiqueta Inmersión TIC de forma automática. Fijaros la cantidad de combinaciones que pueden salir de aquí, la cantidad de filtros que podemos hacer para automatizar una, un número muy elevado de procesos. Solo con poder reorientar a determinadas etiquetas, eh, determinados correos electrónicos nos permite... Tener muy organizada nuestra nuestros correos electrónicos. En mi caso, os digo que, particularmente con con el gestor de Gmail, gestiono que se hace aquí en cuenta sin importación, puedes añadir nuevos correos electrónicos. Eh, yo gestiono en torno a 5 o 6 correos electrónicos desde la misma bandeja de entrada de Gmail. O sea, yo clico en Recibidos. Y los resultados que estoy viendo derivan de 5 o 6, no recuerdo bien ahora, 5 o 6 correos electrónicos diferentes entre eh, Inmersión TIC, el propio Gmail, el, eh, el colegio de, de trabajo social, etc. ¿no? Entonces, cada vez que viene de uno, como mínimo lo tengo etiquetado para saber de qué correo viene, con un color diferente para que sea muy visual... Y luego tengo un montón de filtros establecidos. Estos son los dos truquitos eh, que os quería mencionar hoy en el vídeo. Son trucos sencillos para gestionar mejor nuestro correo electrónico, ser más eficientes. Pero hay muchos más que si os interesa decírmelo en los comentarios y e iré creando vídeos relacionados. Recuerda, si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal. Y puedes decidir el contenido de próximos vídeos dejándolo en los comentarios o escribiéndome a través del blog inmersiontic.com. Estaré encantado, como siempre, de crear nuevos contenidos.